Hola chicos, como ven en el tema del video, hoy vamos a hacer un RIC paso a paso desde cero. Sí, así mismo. Yo en lo particular no tengo mucho conocimiento sobre ese tema. Yo voy a ir aprendiendo poco a poco a medida que vaya construyendo el RIC de minado. Les voy a hablar de lo que es, de lo que conozco actualmente, eh, que es un RIC. El RIC es una computadora como otra cualquiera, se arma como otra cualquiera tiene su motherboard, su microprocesador, su memoria RAM eh, su fuente de alimentación, en un chasis en, en el caso de RIC, el chasis es abierto para que tenga una mayor circulación de aire y lo más fundamental es el GPU o sea, la tarjeta gráfica que es la que va a minar las criptomonedas En este momento no tengo todos los componentes Me han ido llegando poco a poco Tengo todo hasta ahora excepto la motherboard Que me debe estar llegando en unas semanas No sé, en una, dos semanas, no, no sé todavía Vamos a ir armando lo que es el chasis del el frame, del rig Y les voy a desempaquetar algunos a los productos que me han llegado hasta ahora Que es el microprocesador la tarjeta gráfica, la, el, el frame y lo vamos a armar también aquí con, como un primer paso para lo que es el ensamblaje, el desempaquetado y demás También tengo la memoria RAM, tengo los conectores, unos conectores que necesito, tengo el disco duro En este caso es un SSD de 250 creo, sí, 250 Le voy a dejar en la descripción del video donde los conseguí en Amazon, en Amazon afiliados pueden llegar ahí con confianza y lo pueden, pueden darle el clic. Siempre les digo a todos que tengan una, una fuente de ingresos pasivo o sea ustedes hacen una inversión inicial y los dejan ahí está funcionando, funciona correctamente y la inversión para recuperar la inversión se demora aproximadamente unos 10 meses 10 meses, 11 meses, en dependencia del dinero que hayan ustedes puesto como primera inversión En este caso yo voy a solamente voy a manejar el RIG de una sola tarjeta gráfica por el primer mes para comenzar y así ir aprendiendo y no hacer un gasto tan fuerte porque sinceramente lo que, lo que más cuesta es la tarjeta gráfica y cuesta bastante En este caso fue una NVIDIA 3070 que costó bastante cara comparado con otros precios estaba aceptable pero así de todas formas está eh, inmensamente cara Y también le vamos a hablar o le voy a hablar cuando llegue su momento de lo que ha pasado con las tarjetas gráficas Que las han, eh, las, les han cortado el rendimiento precisamente para que no las cojan para minar y les voy a hablar cómo identificarlas en su momento cuando estemos en, en el proceso Les voy a comenzar con el desempaquetado de lo que tengo actualmente Cuando tenga todo desempaquetado voy a ir a hacer el armado del de frame del, del rig Hay muchos videos que hablan sobre ese tema, pero creo que este en específico, donde ustedes me van a acompañar, así desde cero, con muy poco conocimiento, hasta el máximo conocimiento que podría alcanzar de ese tema y así compartirles a ustedes la experiencia. Lo primero es esto que no tengo idea qué cosa es. Vamos a ver qué es. Según las características de la caja que está adentro, creo que debe ser el microprocesador. Vamos a ver. Todos los componentes, excepto la, la tarjeta gráfica, son recomendados comprarlos en Amazon. Les voy a dejar el link, como, como les dije, en la descripción, excepto la tarjeta gráfica que por su valor en Amazon está demasiado evaluada. En, en mi caso, la conseguí, la adquirí en eBay. Sí, creo que, que sí, que es el microprocesador. No, no es el microprocesador, son las, son los ventiladores para refrigeración. Es muy importante en, en el caso de los RIC, ellos generan demasiado calor y necesitan una buena ventilación. En este caso eh, fue un ventilador... Con respecto a los demás Bastante económico Y tiene muy buen rendimiento Según lo que he visto Es de un color azul Intenso O sea, un azul marino Creo, sí okay, aquí tengo eh, Serían uno, dos Tres, cuatro Y cinco ventiladores Vamos, vamos a abrir uno De ellos Para que luego... Para que lo vean. Aquí está. Están bastante bonitos. Lo veremos cuando lo instalemos. Tenemos sus sus tornillitos para para ponerlo a chasis. Esta caja según lo que pesa, que pesa muy poco. Aquí deben estar lo que son los cableados, los cables, los accesorios. Eh, para las conexiones pero bueno, vamos a salir de duda y vamos a abrirlo estos son los cables que van desde la fuente de alimentación a las tarjetas gráficas vamos a abrirlo Hay algunos tips que los voy, a, los voy a ir dejando a medida que vaya avanzando Es importante que tengan en consideración algunas conexiones Porque eh, si no lo hacen así, eh, corre el riesgo de que se queme el, la tarjeta gráfica Por eso eh, estén atentos cuando estén haciendo las conexiones y al momento de poner los plugs Porque es muy importante que no se, que se confundan con eso les voy a hacer hincapié cuando lo vaya haciendo en qué cosa es lo fundamental para que todo salga bien. El próximo es una conexión de el disco, del disco, eh, el disco sólido, el SSD, para la conexión de la computadora para instalarle el sistema operativo que necesitamos para el minado de las criptomonedas. Aquí está la conexión al al ssd y, la, y al usb tipo el usb 3 de la computadora para pasarle todos los datos al disco bueno esto es la conexión porque ya verán ya verán cuando vayamos armando que al poner las tarjetas todas las tarjetas gráficas no hay espacio en el board y necesitamos una extensión desde la motherboard Hacia el chasis para, eh, donde se colocan las tarjetas, eh, las tarjetas gráficas Son un total 6 Estos se llaman los risers O le dicen los risers Aquí está la La conexión de la, de la tarjeta gráfica Acá se pone la tarjeta gráfica y esto es el cable de alimentación en este caso específico que las he visto en otras en otros riser tiene una alimentación por acá pero aquí no aquí viene precisamente con esto por lo menos si consiguen este mismo kit en la descripción lo van a tener así no van a tener ningún problema solamente va a tener la entrada de corriente entrada de corriente y la comunicación hacia el board. O sea que está bien fácil de la instalación. Hacer la instalación. Acá se le pone eh, el USB y se conecta a la placa madre. Al modo board. Aquí lo pueden ver. Bueno, esta caja sí está bastante pesada. Aquí sí debe de traer algo bien fuerte estoy pensando que sea la fuente de alimentación y el microprocesador vamos a ver sorpresa vamos a ver cuál es la sorpresa bueno tiene bastante, tiene otras cosas microprocesador es un i3 eh, socket 1151 de novena gener generación Buena generación. Para minar criptomonedas hay dos cosas fundamentales por las cuales uno no debe escatimar en gastos. Porque es la que va a hacer todo el proceso y la que va a alimentar el proceso. En este caso es la tarjeta gráfica. Ella es la que va a hacer todo. Y en segundo lugar está la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es fundamental. Hay una caída de transferencia de datos y la tarjeta gráfica empieza a calentarse, empieza a consumir. Más energía y si la fuente de poder no puede darle toda la energía que necesita, se puede quemar El microprocesador no tiene que ser tan avanzado, tan tan costoso Otra cosa que viene en la caja es el disco duro Es un Kingston de 240 GB Esta otra es la tarjeta RAM, es de 8 GB a, a 2400 megahercios es de coser y lo que más pesa es esta otra caja de acá que esta sí debe ser la fuente de poder mm. pesa pesa bastante bueno, como les dije, no escatimen en gastos, esta es una un power supply, tiene, tiene una certificación de 90 plus gold, y lo que, lo que tenemos acá es el cable de alimentación, el cable a la pared, Y eh, los el adaptador de los 24 pines para ponérselo. Aquí viene el frame del rig. Vamos a abrir, abrirlo para que lo vean. Está en otra cajita. El, el frame es bastante sencillo, no es nada complicado de armarlo. Viene para unas 8 ocho, unas ocho tarjetas, aquí están sus tornillitos y el, el, micro, el micro para el encendido del board y sus accesorios, una guillita rápida para el armado y los componentes bien sencillo ¿eh? no tiene no es complicado nada complicado eso. y la fresa del pastel aquí está la tarjeta gráfica vamos a abrirla por primera vez con ustedes aquí está la tarjeta gráfica es una nvidia geforce 3070 founder edition la founder edition según lo que tengo entendido es que la, cuando sacan una nueva versión eh, adelantada de la de lo que es la tecnología eh, todos los componentes los fabrica nvidia después eh, ellos le pasan lo que es el, los microprocesadores y todos los componentes y después las otras compañías les agregan sus productos y forman lo que es la, las, otras gamas de, las otras gamas de tarjetas gráficas esta es completamente de NVIDIA, esta eh, fue muy recomendada por encima de muchas otras eh, según lo que tengo entendido de que, que es por encima es la 3080 la 30-90 Wow Qué... Qué presentación Miren acá la tarjeta Pesa bastante y sus ventiladores otras cosas que trae la caja es eh, un cable que les soy sincero en este momento no sé no sé para qué es averiguaré a medida que vaya pasando y lo que son las sopor, las guías de soporte y las guías rápidas de la, de la tarjeta ahora vamos con el armado del rip que es bastante sencillo no tiene complicación pero vamos a ir paso a paso para que vean el tamaño y cómo queda <risa> armado fue bastante fácil nada de, de complicación y pesa bastante poco vamos a ponerle la fuente de poder a ver en qué posición podemos colocársela vamos a ponerle el ventilador hacia arriba <música> ponerle los ventiladores Серьезно. Eso es todo por este video. En el próximo les voy a hablar sobre la colocación del motherboard y todas las otras conexiones y los otros componentes. Nos vemos en otro video.